opinando, hay más personas interesadas, ya mandadas por un sector y por otro, tratando de crear opinión pública y tratando de crear percepción de cara a anticiparse a una decisión de la Junta Central Electoral o de eventualmente del Tribunal Superior Electoral en el caso de que el asunto llegue allá, porque administrativo. correcto, en el caso de que, de que llegue, no, yo pienso Al que a, lo van a enviar bueno, la a la, a la, de la para decidir ellos es administrativo. Para decidir al final, como organismo como de cierre con el Tribunal Superior Electoral para ver la, los visos de constitucionalidad o no que pueda tener la ley. Se, los temas básicamente que se han planteado eh, en esta semana con relación a esto hablan de que el transfugismo, que fue la razón de ser, la ratio ley por la cual se crearon estas dos leyes, eh, en principio en Europa solamente aplicaba para los parlamentarios, para los parlamentarios que adquirían un escaño y que la adquisición de, de ese escaño representaba una expectativa y un derecho adquirido para el partido que había postulado a esas personas y eso tiene sentidos. En un régimen parlamentario, el, el parlamento es quien elige al primer ministro y quien elige al gobierno y lo conforma. Y por eso, para evitar que personas que habían sido llevadas a un escaño por un partido determinado pudieran emigrar hacia otra parte, fue que se creó ese conjunto de leyes que castigaba el transfugismo y que básicamente lo, lo trataron de regularlo. De lo que se trata en República Dominicana es que hay una pésima redacción de los artículos que tienen que ver con eso y se prestan a interpretaciones a, antinómicas que se contradicen unas con otras y que van necesariamente a tener que a necesitar la interpretación o el visto bueno de los organismos competentes, dígase la Junta, dígase el Tribunal Constitucional. Yo pienso que eh, Leonel Fernández y su grupo está jugando a lo correcto con permitir que se le postule por diferentes partidos porque de alguna manera le está poniendo presión a la Junta Central Electoral. No es lo mismo tú ir sin que nadie te apoye a pedir si te van a apoyar o no, que tú ir ya con 25 partidos que te apoyen, digo 25 como una exageración, 5 o 6 partidos que te apoyen, a solicitar que te den el visto bueno. Y, y en ese sentido eh, el, el asunto tiene eh, es una ventaja para él. Ahora, lo que... En esto hay cosas que no podemos poner de, de, de vista. Las altas cortes son una elección del poder político, básicamente del presidente de la República. Y uno piensa desde fuera que cualquier decisión que vaya a tomar una alta corte va a estar o va a tener el sello del presidente de la República. El presidente tiene una influencia decisiva en lo que decide una alta corte en este país porque él es quien nombra a su juez y él sabe dónde pone su mayoría y dónde no la pone y cuándo lo deja decidir por su cuenta y cuándo no yo no creo que en este caso vaya a pasar así mi inquietud Pero, de eh, cara a... Sobre una pregunta, ¿cuál es tu percepción con relación a lo que está en, la, en, en, en ambas leyes? o sea, ¿qué interpretas tú? yo interpreto que la que Lionel tiene posibilidad, que está habilitado legalmente Según para participar. Tú... Claro, claro que sí. De la lectura confusa y torpe de, de, la, de, la, de las leyes que se hacen aquí, pienso que sí, porque incluso cuando te habla de un mismo evento, necesariamente tiene que estar separando una primaria de unas elecciones nacionales. Y cuando tú miras... ¿Cuál es el origen de la ley? Que el fundamento era precisamente Que los congresistas o los parlamentarios No migraran de un partido a otro Y otras uh, Situaciones que te puedo plantear Desde el punto de vista de que Cuando se refiere a un candidato Se, ne se refiere necesariamente A alguien que haya ganado En un torneo electoral, una candidatura Y que a partir, y que de, renuncio. Ahí, y que a partir de ahí Entonces eh, renuncia Y tú también puedes tomar escenario O sea ¿Qué puede hacer alguien que, que lo vote en el partido? ¿No puede participar en otro partido? Está anulado. Pero entonces una pregunta. Porque incluso que... se, ha, se ha discutido dentro de eso el transfugismo como figura política de que hay transfugismo bueno y transfugismo malo. En este sentido, hay partidos, por ejemplo, si tú, si tú eres un fundador del PLD, solamente es una hipótesis porque sé que no lo eres, y tú sientes que el PLD se apartó de sus valores, los valores que, que le dio Juan Bo cuando lo fundó, y te vas tú no eres considerado un, tú no eres considerado no, un gran fuga pero precisamente no, eso No, eh, sí. lo que debe ser es antes de si por el que es lo que yo creo y esa es mi, mi, mi interpretación, si Leonel se hubiese ido el día 5, se tira y se va Estaba buenos sentando, días no, no, no irse, adelante para todos mi mami Francis, Dios te bendice Amén. mira supiera que, yo estoy de acuerdo con Sócrates, primera persona que oigo que habla de evento, nadie había tocado un solo evento, mira, este niño, Sócrates lo tocó, me gustó eso, de que surgiera un nuevo elemento para disfrutar. Claro. Muchas gracias. Gracias por su participación. Parece que la etapa de primarias ya pasó. Claro. Y hay una Eso parte, yo creo que diferente. ahí, en lo que la inquietud de. Lo vimos cuando hablábamos con Cristóbal, uh -huh. que yo le hice la pregunta. ustedes el sí, principio lo puso muy claro. Ustedes no, no hacen diferencia de precandidato y. y candidato. Y candidato porque la misma norma la 49.4 como la 134 establece el mecanismo que dice Sócrates que haya participado en un evento, unas primarias, ¿verdad? Y que luego pretenda irse sí, para pero, ser precandidato en otro. No, región. no, pero eh, eh, la, la, entonces la pregunta va dirigida, ¿qué sentido eh, tiene que el Estado invierta Miles de millones de pesos, en este caso fueron dos mil y pico de millones de pesos En, en realizar por ejemplo el proceso de primarias Para que entonces al final todo el mundo Pero no se acate resultado el, el... Están? No, no, no, no, porque no se acate el resultado perdón, perdón. Y, y entonces perdón. Se eh, No está en juego lo de acatar el resultado uh -huh. O claro. sea, los organismos habilitados por el Estado son Cumplieron los que determinan quién gana sí, sí, y quién correcto. no O sea, el resultado está acatado lo que tú tienes que visualizar es esta condición. ¿Qué pesa más a la hora de tu realización de la ponderación? ¿El interés de eliminar el transfugismo en los partidos políticos o el respeto del derecho fundamental a ser elegible? Bueno, pero es que el derecho, se, se, según lo que se ha podido ver, el derecho a ser elegible no se le ha negado en ningún momento, se le dio, pero perdió. No, porque el problema pero, pero, es. Y a la, a al igual. Generales. Oye, ye, ya al igual que como dijo Cristóbal Rodríguez, tú agotas el derecho a ser elegible en que una persona participe en una primaria de un partido. Y que se da una condición que ya fue establecida en jurisprudencias anteriores por el ¿Eh? Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior Administrativo. ¿Eh? cuando tenemos otra llamada? Sí. Buenos días. Buenos. Buen día. Adelante, Buen día, hermano. A todos. Adelante. A, buenos días. Darío Leana de este lado. Ah, Darío. Darío, un placer, Muy hermano. Saludado. Adelante. Un placer, buenos días. Bien, bien. Eh, eh, acabo, como siempre, que se pone a mirar eh, por la mañana el espectro televisivo. Uno se pone como una bola de pong. <risa> y justamente un canal, hermano, estuvieron dos, listas uno, defendiendo lo que nuestro eh, licenciado... Sócrates está ahora mismo eh, diciendo, eh, pero Sócrates está interpretando un debate que se está dando según los chats de los juristas en el de tenés, y yo vengo de ver prácticamente cuatro intervenciones. Eh, realmente, como dice eh, Sócrates, adentro de la del espíritu de la ley una tremenda Pase de buen día y que buen programa. Gracias sí. por su participación. Entonces, eh, lo que, lo que ahora... quería decir, perdóname, dentro del concepto de lo que estaba exponiendo es esto. Hubo una decisión del, del Tribunal Constitucional que establece que el derecho a elegir y ser elegido, al igual que cualquier otro derecho, no puede el legislador... Anexarles requisitos que la constitución no le pone Eso dice el tribunal superior Y Claro, reglamentos. Esto, exacto Entonces, venir eh, por una ley Y decirle, si tú pediste en tal cosa Tú no puedes ejercer tal cosa Es añadirle un contenido Que la constitución no lo da Y los derechos tienen la condición De que Uh, tienen que respetarse su núcleo duro y que no pierden su esencia y no pueden ser modificados ni por leyes ni por reglamento. Y solamente se permiten modificaciones por leyes orgánicas en el sentido de que puedan, de que sean proporcionales al bien que ellos tratan de salvaguardar. En este caso, se trata del transfugismo, que en la figura del presidente, no nunca ha sido tratada en ninguna tal. parte de América es Latina ni de Europa, decir. que solamente ha sido aplicable para parlamentarios, para, parlamentarios, o para, parlamentarios, para congresistas. Entonces, no para presidentes. el concepto que se ha esbozado aquí y que se ha aplamado en la ley, por eso yo la primera vez que analicé el tema, te dije de la ratio ley, y de que a veces el legislador quiere hacer una cosa, pero a la hora de escribir como cuando estás enamorado Tú quieres decir una cosa bonita a la novia Y cuando viene a escribir No, esto no era lo que yo le quería decir, lo cambio Exacto. Entonces básicamente, aunque ya hay interpretaciones O sea, porque yo, sí, lo, sí. lo que yo estoy diciendo no es una verdad única Hay interpretaciones que pudieran ser diferentes La ley abre la ventana a la posibilidad De que en materia de legalidad ordinaria Él pueda pero que en materia constitucional pienso que todavía es más fuerte y puede más. Y le favorece. Que, le favorece más que analizando únicamente la ley ordinaria. Con relación a eso, yo entiendo, y es mi interpretación, como es bien plantea Sócrates, no es una verdad jurídica, eh, que no es un requisito que se le pone a, a, al candidato, sino una reglamentación eh, para... Para hacer uso de ese derecho. No, por, no es un requisito, oye, bien Es no, una, no, limitación que una limitación. Pero, pero es una reglamentación. Recuerda no, no, que, por no. ejemplo, que dentro de materia electoral. Reglamentación existe... o limitación para limitar un derecho fundamental, tú tienes no, que tener. No, yo creo que es más es reglamentarlo, no limitarlo. No, pero, pero es reglamentar la participación en un torneo. Pero que él. Por ejemplo, mira, okay. y. y, y Disculpa, poner... discúlpame. Escúchame esto, era... no a ver te si te te lo podemos entender. Vamos a ver. Es diferente reglamentar una participación en un torneo a tu derivar de la participación en ese torneo, una limitación a un derecho fundamental. La, lo que está haciendo la ley es eso. Yo estoy reglamentando la participación en ese torneo uh -huh. y de eso estoy dependiendo que si tú pierdes, estoy limitando tu derecho a que tú puedas ser